Hola qué tal amigos de la voz de la afición ya estamos nuevamente aquí pues en un nuevo video de pronósticos en la jornada 3 de este de este torneo de, de clausura 2021 de la liga MX y bueno pues comenzamos con Atlético San Luis contra Guadalajara aquí pues mi, mi pronóstico es que gana Guadalajara por la diferencia de, de planteles ya que pues eh, San Luis está muy limitado y pues aquí voy con, con Guadalajara. Después seguimos con Puebla contra Tijuana, un Puebla que le ganó a un Cruz Azul, un Cruz Azul que de por sí pues ya viene golpeadón después de, ese, de esa derrota contra Pumas en las semifinales en el torneo pasado. Y un Tijuana que pues eh, no termina todavía por convencer, pero aquí me inclino por, por Tijuana. Continuamos, vamos con el partido de Mazatlán contra Santos, un Mazatlán que pues le había ganado a Necaxa y después en su último partido pues ya vimos que perdió con, con Pumas. Y un Santos que pues acaba de ganarle a un poderoso Tigres que a pesar de que no jugó Ginac pues eh, tuvo ahí un, un penalti este Carlos González que no, que no pudo meter. Que, que pues muy bien el portero de, de Santos pudo atajar, me inclino por, eh, por Santos, aquí gana Santos. Monterrey contra León, tenemos aquí a una fiera que pues todavía no, no convence después de que su último partido fue con Pachuca y empató. Y un Monterrey en el que pues tampoco termina por convencer, pero vamos con, eh, con Monterrey aquí, vamos con Monterrey. Atlas contra Tigres, pues aquí el, el que lleva las de perder es el, el pobre Atlas, eh, a pesar de que pues Inac no está eh, todavía eh, al 100% aquí eh, con Tigres. Pues eh, sabemos que la diferencia de planteles es, es muy muy grande y vamos con, con Tigres a pesar de que perdió con, con Santos en el partido pasado. Después tenemos un partido muy sencillo para, para América en el papel que es eh, América contra Juárez y aquí sí o sí tiene que, que ganar América. Eh, vamos con Toluca Necaxa, eh, pues parece que aquí Cristante ya, ya aprendió de sus errores en el pasado y pues vamos con, con Toluca Querétaro contra Pumas, un partido pues se puede decir que, que parejo, pero pues eh, Pumas viene ahí enrachado, con una buena dirección, dirección técnica, vamos con, con Pumas. Pachuca Cruz Azul, pues es un partido, digamos, eh, entre, entre cuates, entre amigos, pero eh, Cruz Azul trae muchos problemas en la parte financiera, en la parte técnica, en la parte de jugadores, un vestido roto, vamos con, con Pachuca. Muchas gracias por haber visto el video, si te gustó pues dale like por favor, si no te has suscrito te invito también a que lo hagas, es gratis, ya sabes que soy la voz de la afición y que la pases muy bien, hasta la próxima.